Buenos días, mi nombre es Daniel Ramírez Moreno, de la etnia Cubeo, residente de la comunidad de estoy, estoy vinculado en el del proyecto Sembrator, que me ha parecido magnífico por lo que estamos contribuyendo en el ambiente. Estamos reforestando con palmas frutales, eh, especies nativas y variedades, o sea, ese me, me ha parecido muy espectacular.